Buenas tardes, ah, pues nada, eh, estamos aquí para hablar de las malas formaciones, para distinguir las malas formaciones, cada vez hay más, me puedo preparar, me he podido preparar un poco de guión, no mucho, no mucho porque realmente nos encontramos en este sector con, pues desamparados, desamparados cuando nos estamos esforzando para para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mejor y para equipararnos con otros sectores de, de, dentro de la salud, dentro del bienestar, que no solo nos llevan ventajas, sino que cada vez nos llegan más y más ventaja. Y la distancia cada vez es más grande. Yo puedo hablar de los últimos 30 años... Antes, en formaciones a lo que se da ahora, hubo un momento que subió y luego empezó a bajar otra vez. Y esto se debe a que la gente ha pasado, no solo aquí en este sector, ¿eh? otros sectores también, si nos vamos a los sectores industriales, vemos que hemos perdido la, la profesionalidad. Antes había un aprendiz, el aprendiz pasaba un tiempo determinado, era un tiempo determinado de crecimiento de persona, crecimiento personal, no solo en el sector, no solo con lo que hacía, un ebanista trabajando la madera, y fijaos qué muebles tenemos ahora, todos, uh, no podemos decir marcas inicialmente, pero ya sabemos dónde van, ¿no? que son muebles como churros, no tienen arte, no tienen alma, no tienen... Uh... pues esto es lo mismo con las formaciones. Si en Esfera somos ebanistas en Esfera somos artesanos, y conservamos esa esencia artesana de, dentro de las terapias, y vemos con vergüenza muchas veces, uh, como hay gente que se cree pues, que ha recibido una formación válida hasta que un día aterrizan aquí y os podría dar muchos casos y pues como puede ser de cualquiera que me esté viendo ahora mismo, ¿no? de decir pues voy a pasar un día y voy a, a, a testar mis conocimientos con, con el personal de esfera, con los docentes de esfera, con bueno, pues, a veces estamos aquí mañanas enteras que, que luego recuperamos el tiempo al mediodía o por la noche, pero cuando estamos aquí, uh, pues estamos de charla y estamos charlando y compartiendo conocimientos y compartiendo información con otras con otros seres y personas y luego la gente se da cuenta que lo que le han dado no tiene las bases. ¿Y dónde se han quedado las bases? Por el camino. Se han quedado por el camino porque las personas que se han puesto a hacer formación, formaciones, a... no han pasado el suficiente tiempo ni experiencia como terapeutas, antes de ser formadores, me estoy adelantando a lo que tengo escrito, pero es lo que tiene, no que cuando uno empieza un hilo, le, lo que le va viniendo es lo que le va saliendo, luego igual lo volveré a repetir, y lo mismo pasa con los centros, nos cogemos un espacio y la gente yo no entiendo que haya centros, por ejemplo, que se dediquen a la formación y no se dediquen a las terapias porque aquí, por ejemplo, los mismos profesores son docentes entonces, eso te da una experiencia te da un conocimiento tú hablas desde la praxis y tú transmites desde la praxis a, a los alumnos futuros terapeutas otro tema está en en ese proceso de praxis que tú vas creciendo y en la preparación que, que tienes aquí el personal tiene unas preparaciones espectaculares no lo siguiente y pretender que una persona haya hecho un curso de quiromasaje en este caso uh, esté enseñando pases que no son no conozca ni la base ni la historia ni el origen y... Bueno, pues eh, a estas alturas ya hemos visto un poco de, de todo. He visto gente que me propone masajes canalizados, la intuición de sentir el cuerpo, todo esto es base de ignorancia. Así de claro, y lo siento si alguien se ofende, difícilmente alguien que conozca y sepa de lo que estamos hablando se va a ofender. El que se va a ofender es el que no tiene la formación adecuada, el que tira por un camino del medio canalizando sintiendo y, y pretendiendo enseñar a los demás lo que lo que no tiene ni una base ni, ni de conocimiento del origen del quiromasaje ni anatomía ni fisiología ni bueno paso a paso lo primero que la formación se realice en un centro reconocido y acreditado por suerte hay varias asociaciones que pueden acreditar formaciones, pero muy pocas, por no decir casi casi casi una, eh, que te puede acreditar estos, estas formaciones dentro de. Ah, dentro del sector. En coherencia, hay que ser coherente. También por lo que hemos. nos ha llegado últimamente. Hay gente que es capaz de mandar un temario copiado. Y mandan ese temario y pretenden esa acreditación o consiguen una acreditación. Pero bueno, al final todo se descubre, al final todo se sabe. Y al final estamos en lo mismo. Yo puedo llamar por teléfono a Esfera, pedirle una información. Yo paso una información y esta persona presenta una acreditación como si fuera a dar esa formación. Y luego sabemos que no hay esa calidad de formación. Uh, inicialmente la acreditación nos sirve ya para diferenciar una parte de otra. Uh, una cosa es la formación acreditada, la otra es un centro acreditado. Centros acreditados en el Maresma solo hay uno y es Esfera. Y Esfera es el único centro acreditado y de los pocos que hay a nivel de, de España, que el centro en sí está acreditado para las formaciones de terapias tradicionales. Yo personalmente, si me voy a ir a un centro a formarme, me irá a un centro que esté acreditado. No solo que tenga alguna formación acreditada, y sino que el mismo centro pues tenga esas garantías, ¿no? Aparte de la profesionalidad. Hay centros que se venden muy bien, hay centros que alumbran muy bien. Pero después falta la materia gris. yo Les, llamo, les llamamos los, los centros de copiar y pegar. Hago una persona que, pues esto, pido información, copio el pego, el temario y pretendo que un docente uh, traduzca y, y de ahí saque una información y de ahí extienda esa información a, a, a alumnos. que Pues el alumno es una persona que tiene que aprender y de entrada se va a creer todo lo que le digamos, no igual que cuando estamos en una sala haciendo terapia, cualquier, cuando viene una persona... De entrada, somos conscientes que se van a creer cualquier cosa que les digamos. Y eso implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad se ha convertido en una irresponsabilidad. Y lo sabemos, porque al final todo se sabe. Y la gente viene, la gente dice, la gente comenta. Y aparte también os voy a decir que... Hay un proceso responsable y un proceso karmático a las personas que en los centros y a los formadores de copiar y pegar. Ah, si estás copiando y pegando no eres ah, centro, no eres formador, no es tu proceso. Es, pues igual que estás haciendo este sector, pues mañana vas a estar en otro sitio haciendo otra cosa. Pero eso es que no, no sientes, no sientes, no transmites, no traes, no aportas, no sumas. Uh, hay que ir destapando, hay que ir desvelando estos espacios y que la gente empiece a, a darse cuenta. ¿Qué hacen? Pues caen horas, llenan horas de, de, de paja que realmente no... ¿Para qué son? Pues para hacer horas. Es como coger una formación como un quiromasaje y, y cortarlo en trozos para que parezca más barato... Para que parezca que es más y ahora hacemos una pierna y ahora hacemos la otra pierna y ahora hacemos una oreja. Eh, en el caso de quiromasaje, quiromasaje es uno, tiene unas horas, tiene unos meses, y tiene un proceso y tiene unas formas de trabajar y unas formas de hacer básicas. Y. quiromasaje es el masaje. O sea, hay que entender qué es un masaje y qué es un quiro masaje. El quiromasaje proviene del masaje sueco, toda la historia, llega a España, Ferrandis, toda esta historia supongo que la sabemos, ¿no? Si hemos estudiado esto, sabemos de dónde vienen las cosas. Ah, tiene una finalidad terapéutica el quiromasaje, ¿vale? No somos fisioterapeutas, no somos médicos, no somos osteópatas y hay cosas que no podemos hacer porque no está fuera de nuestro rango. Claro, cuando vas a un centro determinado, pues como pasó en Sevilla hace poquito, ¿no? Que hay una, una denuncia porque alguien empezó a mover cosas que no debía. Entonces hay que ser responsables de qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer. Un masaje pueden ser mil tipos de masajes. Está el masaje de piedras calientes, de chocolate, de aceites, de vainilla, de fresas al pil pil. Pero todos tienen una base y esa base es el masaje, el quiro masaje. El quiro masaje es el tronco, es la parte troncal, es como si estás estudiando una carrera universitaria y no tienes esto. Entonces, si tú no tienes esto, eres capaz de, de, de, de inventar cualquier cosa, pero contémosle a la gente lo que le estamos enseñando, lo que no podemos hacer es contarle a las personas que están haciendo un... un un masaje, y que pueden ir tocando y tocando lo que les da la gana cuando realmente es un kilomasaje. Entonces, no confundamos a la gente, y si es un masaje hay que enseñarle a la gente unos pases determinados, hay que enseñarle unos movimientos determinados, y que tengan en cuenta, tenerlo muy claro, el kilomasaje funciona de pies a cabeza, esto es la base, y si no te han enseñado esto, empieza a pensar que te han engañado, que te han estafado, o que te han tomado el pelo, y sobre todo ya no hablamos a nivel económico, pero sí que te han robado el tiempo. De pies a cabeza y de cabeza hacia hombros. Y tiene esta dirección por una razón. No la sabes, si no la sabes, es que tampoco te han enseñado el sistema linfático cómo funciona. La base del quiromasaje, la base terapéutica del quiromasaje tiene una relación directa con el sistema linfático, y el que no sepa esto, y si está ejerciendo, que empiece a, a, a reciclarse, que empiece a buscar un espacio donde le enseñen bien un masaje terapéutico. A, cuando haces una formación adecuada, estudias anatomía de huesos y de músculos para saber la trazabilidad de las maniobras que haces. No podemos hacer dos mil maniobras en quiromasaje. masaje No es un californiano, no es un relajante. No... Estos son complementos que puedes enseñar, que queda muy bonito y que vende mucho. Pero son complementos de esta base y de, esta, de, este, de, este, de este tronco. ¿De acuerdo? Uh, ir a una formación que te enseñan quiromasaje a trozos... Para que parezcan menos horas, para que parezca menos barato, eh, más barato, perdón. Uh, que al final, es que realmente al final cuando sumas ves que es más caro. Pero como es a trocitos y hoy te hago un trozo y mañana te hago una, lo que decía, ¿no? Hago una pierna, hago una cabeza, hago una oreja y parece que así estemos como guau, qué nivel, qué nivel. Eh, realmente no hay nivel, realmente. Cuando vienen y encontramos a la persona o viene a buscar trabajo o van a centros y nos hablan. Nos dicen, Oye, ¿conoces a este centro? conoces al otro? ¿Me ha venido una persona buscando trabajo? Porque a nosotros nos preguntan. Nos preguntan de, de espacios. No vienen de vosotros. O sea, cuando estás en el sector la gente mmm, se comunica. Y se comunica con, con otros espacios. Igual que hay centros que entre ellos colaboran muy bien, también sabemos cuáles son los que... ...hacen una cosa y hacen ese proceso irresponsable y karmático que... ...pues como decía un compañero, ¿no? Que je, el, lo que tú siembras recoges pero también te lo vas a comer. Entonces, esta última parte es la que todavía hay mucha gente que no, no asimila, ¿no? Y justo en una conversación casualmente, casi viniendo hacia aquí... ...pues te das cuenta de esto, ¿no? De que tú siembras patatas, recogerás patatas... Pues siempre falta la última parte, es que al final te las vas a comer. Cómo hacer una formación de un drenaje linfático. Si tú tienes quiromasaje, no hace falta ni que hagas drenaje linfático. Un masaje de drena... una formación de drenaje linfático es innecesaria absolutamente. Porque intrínseca en el quiromasaje simplemente vas más lento. Tú sabes que empiezas de pies y vas subiendo acompañando con una leve presión de... La elasticidad de la piel generando un movimiento por los cerca de 600 ángulos linfáticos que hay en el cuerpo y tú vas siguiendo por esas líneas que te marcan las fibras musculares de pies a cabeza, de cabeza a brazos y no hace falta que te cobren ni un euro, como mucho un taller de tres horas a una mañana para ver las manipulaciones 4 horas, ya tienes el drenaje. Nosotros en la misma formación lo enseñamos porque es que parece un poco tomadura de pelo... Uh, bastante, bastante, y ya no te digo si el drenaje dura dura semanas o dura meses, esto es vergonzoso, no lo siguiente, porque ya te digo ahora que casi eh, se puede enseñar por teléfono, es de las pocas cosas que por teléfono en un momento es que ya lo ves, simplemente vas haciendo un seguimiento y ya lo tienes, es activar el sistema de drenaje linfático, el sistema linfático, es tan fácil como acompañar la linfa por el cuerpo a una velocidad muy lenta. Y para esto, ¿qué formación necesitas? quiero masaje. El conocimiento básico y estructural. Masaje deportivo. Tres cuartos de lo mismo, pero más rápido. Le das una velocidad a las fibras, le das un movimiento mucho más rápido. Hace falta realmente, hace falta un poco de práctica. Pero ahí, ahí no me vengas a venderme una formación de meses de masaje deportivo... Cuando realmente sabemos que es parte de lo mismo, es la parte troncal. Esto, hablamos de la parte más terapéutica del masaje. El movimiento del drenaje, el movimiento deportivo, el movimiento de la activación, de la relajación, las dos cosas tienen una, una finalidad uh, pues, terapéutica. Uh, ¿Un masaje relajante tiene efectos terapéuticos? Sí. ¿Tiene una finalidad terapéutica? No. No a masaje descontracturante, ya, ya estamos dentro, ya estamos dentro de lo mismo. ¿Conoces la línea de las fibras superficiales, medias, profundas? Si tú no conoces la musculatura que está en las capas, como mínimo, superficial y media, ¿cómo vas a acceder a la parte inferior de la musculatura? ¿Cómo vas a apartar esas fibras para ir debajo a coger la contractura, que simplemente es un, un como si se hubiera montado para deshacerlo? Haciendo solo presiones y con el pulgar, supongo. Eso va a hacer que eso vuelva... Ahí va a haber una debilidad. Ahí pasa. ¿Por qué pasa eso? Pasa por algo. ¿Por qué esa contractura en ese espacio? Si yo la quito temporalmente con un masaje desde la parte superficial... Eso va a volver. Claro, si tú lo que quieres es ir haciendo caja... Y que vayan viniendo y viniendo y viniendo... Pues efectivamente... Pues harás ese trabajo, haremos un poco hacemos un poco de presión, hacemos un poco de calor, movemos con el pulgar, movemos un poco el brazo, el hombro, el pie, lo que. Eso no es masaje Eso es una puesta en escena muy bonita, que queda muy espectacular, pero eso no es. Hay una cosa muy importante. Y vamos a hacer crueles Al que se ofenda rápido, que se tape los oídos. Somos el reír del sector. Por culpa de estos centros y de estas formaciones. Y ojalá se pudieran denunciar. Lo hemos mirado, pero no... no estamos donde estamos y como estamos. Pero lo que no vamos a quitar es que... Por la responsabilidad de estos centros... Y de estos formadores... Somos el reír del sector. Los fisios. Los quirocácticos, los osteópatas, horas y horas, horas y horas de anatomía, de fisiología, de patología, horas y horas. ¿Qué pasa? Que nosotros cogemos y sin hacer anatomía, sin hacer fisiología, sin hacer, sin conocer los músculos, somos los grandes masajistas del mundo, somos divinos, somos unos irresponsables. No hay nada peor que un tonto motivado. Y eso hay que ser muy conscientes de eso. ¿A ¿Qué pasa? La persona que solo se ha leído un libro... Se cree que conoce la verdad del mundo. La persona que va leyendo más libros... Se da cuenta cada vez lo más ignorante que es. Lo más tonto... a más sabes, más tonto te, te crees que eres. Te sientes porque ves... Es una regla proporcional. Porque vas viendo cada vez una cosa más amplia en el mundo. Y ves esa gran diferencia... Y te vas dando cuenta. El problema que tenemos es con... Estos que han hecho pocas horas y pues no vayamos a comparar, no vayamos a ponernos a hablar de anatomía con un médico, uh, con un fisio, con un quiropráctico, con un osteópata, porque estamos haciendo, uh, pues somos el raído del sector. En vez de ir recuperando, los fisios, hace un tiempo no estaban dentro del sistema sanitario, estaban fuera y fueron subiendo el nivel de sus formatos. ...entraron donde están ahora. Y ahora ya empiezan a rascar pues la osteopatía, si es que no me lo han contado mal. Tengo que acabar de informarme, pero tengo entendido que están empezando a rascar por ahí. Empezaron las, las primeras promociones que hacían masajera, quiero masajera, una, una asignatura con muy pocas. Les llevábamos mucha ventaja en la, en la manipulación, en las terapias manuales. Nos hemos quedado atrás. porque qué? evidente no evidente que pretendemos irnos a cuatro días y ser qué, más que ellos mejor preparados vamos a despertar un poco vamos a despertar un poco y darnos cuenta de la realidad podemos crear un se llama una psicosis se llama una neurosis o incluso una neurosis uh, puede ser local no un centro le informa a sus usuarios, a sus formadores y a sus alumnos, de que la realidad es esa, es otra, que con poquitas horas tú ya estás al mismo nivel que gente que lleva el triple de horas, que están tres años estudiando una carrera, que se están preparando, que además además de eso hacen estudios fuera, y que tú vas a estar a ese nivel porque tú eres el gran masajista, el gran tiro masajista que empiezas a tocar, y sientes otro error, sentir. Sentir lo que tengo que... No, no, no. Hay una disciplina, hay unos movimientos, y hay un... porque hay un sentido. Pero eso lo haces desde el conocimiento. Claro, cuando nos movemos desde el desconocimiento, pues aquí estamos. Y el que quiera abrir los ojos, que los fabra. Y el que quiera seguir con los ojos viendo el mundo desde una perspectiva muy pequeña y pensando que somos y que estamos ofreciendo la salvación, el despertar de la sociedad, el, el, el bienestar, las terapias holísticas, cuando no sabemos ni, que, ni ni lo que llega a abarcar holístico. Para eso ya tenemos algún escrito en Esfera y en otras revistas, uh, y alguno más que vendrá. Queremos pretender tener una visión muy global del cuerpo y no somos capaces de ver la realidad que nos envuelve a, a las terapias en este caso, las terapias manuales de, de quiromasaje. Eh, ¿Cuántas horas has hecho de anatomía esquelético muscular en tu formación de quiromasaje? En esa respuesta ya sabes el valor de esa formación. En esa respuesta ya sabes que si es cero, es una tomadura de pelo lo que has hecho. Y mejor, aunque sea a través mío, incluso te pueda generar una mala emoción hacia, hacia mí por transmitir esta información. Personalizar es una cosa bastante humana. Los terapeutas no personalizan. O aprendemos a no personalizar. Pero estamos hablando de una materia, de una realidad. Una realidad que no a lo mejor en la subrealidad de algún centro no te han contado y entonces aquí pues puede ser que impacte a qué estás diciendo, te estoy traduciendo la realidad que hay. Simplemente busca un fisio y ponte a hablar con él, un osteópata, un quiropráctico, y cuando hables con él ponte a hablar a nivel anatómico con un médico y a ver qué entiendes, a ver qué sabes, a ver qué... Y ya no vamos a hablar de toda la parte que no enseñamos y que enseñamos luego en las formaciones que es mucho más extenso que, que lógicamente los músculos y las trazabilidades a través de las fibras musculares. Porque implica mucho más. Ah, no somos nosotros los que tocamos las lesiones, son los fisios. Nosotros complementamos, hacemos masajes a nivel terapéutico, generalmente mucho más a niveles emocionales. Con lo cual también está toda la, la rama emocional para incluir en, esa, en esta parte. No aparte, cuando ya tengo la tiro. Eh, no, eh, curso de especialización de las emociones, eh, no, esto va dentro de, de la formación, ¿Vale? Lo digo por si hay alguno que ya está pensando en a ver qué puede colar por ahí, pues que la gente que, que lo sepáis, ¿vale? Sin un conocimiento medio, no profundo, sin un conocimiento medio del cuerpo, no lo toques. No lo toques. sé responsable. Y si no lo han sido los que te han formado, sé responsable. Hay muchas maneras de formarse, autoformarse, y si no me mandas un, aunque sea pro privado, y te puedo dar referencias de lugares y de espacios y de, de sitios que puedes ir aprenden, aprendiendo y auto, de forma autodidacta, porque a veces, a veces es mejor que no ir a según qué sitio que te van a contar cosas que, que no son, ¿vale? Nosotros estamos aquí siempre para, para acompañar, para apoyar y para, y para seguir, pero a la gente que es responsable, a la gente que, es, que sabe realmente la realidad en la que... ...en la que estamos hablando. Que no hemos ido hacia adelante. En 30 años hemos ido hacia atrás. Y es una realidad. El que quiera engañarse y pensar que estamos en un gran momento... ...y que las terapias se están expandiendo. Sí, se están expandiendo, pero muy mal expandiendo. Estamos rodeados de malas formaciones, de malos formadores, de malos centros. Y cuando digo malos es que no llegan al nivel académico básico. O sea, no es una, un juicio y no es una crítica, es una descripción... Cuando yo no llego a un lugar mínimo, cuando yo no sé dónde está un gracilis, cuando yo no sé los flexores, los extensores, vasto interno, vasto externo, ¿qué? glúteo medio, mayor, menor, crestas ilíacas, cóndilos, trocanters, con otras palabras raras, ¿no? Si no me sé esto y que se lo sepa el profesor y lo suelte ahí que queda muy bien, si no se transmite y si la gente no se esfuerza en esas horas y no sale con ese nivel, aquí la gente suspende, aquí no aprueba todo el mundo. Y esa es una de las grandes diferencias que te podría decir con un 90 largos por ciento de centros que ofrecen formaciones, que estoy seguro que me voy, y cojo la lista de las gentes que se han matriculado. Y las gentes que han aprobado y todos han aprobado. ¿En serio me estás diciendo que todo el mundo ha aprobado? Todo el mundo ha dado un nivel mínimo. Entonces, o el nivel es muy bajo o estás regando los títulos. ¿No habéis tenido en alguna formación a alguien al lado que no se entera de nada? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha aprobado esa persona? ¿Tiene un título? Ya sabes. Si queremos ver, vemos. Vemos lo que tenemos alrededor y vemos dónde estamos y cómo estamos. Si queremos que las terapias lleguen a otro nivel, lleguen a lo que están llegando los osteópatas, los físicos, los kiros. hay que dar un giro responsable y pues para eso estamos aquí, la... porque a veces pues somos muy neutros, somos muy luz, pero a veces cuando vemos, sobre todo por Instagram, gente haciendo manipulaciones en las fibras de lado y pretendiendo enseñar que eso está bien. O alumnos que han salido de una escuela y han aprendido, porque es fácil, con Instagram, rápido que ves qué hace la gente y cómo lo hace, ¿no? Eh, va un alumno y con toda la ilusión enseña pues lo que le han enseñado, y porque esa, esa iluminación de que me han preparado, y tú lo estás viendo y te, te hierve la sangre, te hierve la sangre y pondrías un mensaje, no lo haces por... Primero, porque la persona seguramente estaría en un sistema defensivo de que, no, no, yo soy conocedor de la verdad, yo tengo la razón, a mí me ha enseñado muy bien... Y sería un choque, ¿no? Entonces, ante el choque, que hace el cerebro? Ya sabemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque lo hemos tratado y supongo que en las formaciones lo hemos dado, ¿no? Para las personas cuando vamos a tratar a, a los usuarios. Si le das un choque muy, lo primero que va a hacer es defender lo que ya sabe antes de abrir la perspectiva a, a abrir cosas nuevas. Pero te entran ganas de decirle, perdón, ¿a ¿usted qué está haciendo? ¿Quién le ha contado que esto puede funcionar? No funciona así. Fibras musculares, una dirección. Si vamos a la capa media y llegamos después de un proceso, podemos empezar a mezclar aguantando con una mano y moviendo con la otra en otra dirección. Si no sabes esto, si no está enseñado esto, y pues no pongas un vídeo de manipulaciones inventadas, gestos muy. las posturas. En un vídeo vemos las posturas que está haciendo un tiro un, un masajista que te vas a hacer daño, que tienes que tener cuidado con tus movimientos, cómo los haces. Tienes que hacer estiramientos, supongo que te habrán enseñado a hacer estiramientos antes de una formación... Supongo, ¿no? <ríe> Igual que la anatomía, supongo, ¿no? Bueno, bueno, bueno, me emociono, me emociono porque lo vivo, porque lo disfruto y al final gracias a esta gente uh, parece que nosotros sepamos más y nosotros sabemos lo justito lo que vamos aprendiendo, y pues sí, parece que sepamos mucho más, pues porque la comparación, aunque feas las comparaciones, son las que nos, nos, nos catapultan, y nos están poniendo en, en otro nivel. Ah, pues es así. ¿Qué más? ¿Qué ha apuntado más por aquí? Las fibras musculares, que me la apunto, pero yo luego voy a mi aire y lo que voy sintiendo es lo que voy expresando, lo que pasa con el conocimiento, ¿no? lo que tú ya lo tienes dentro y luego lo vas saliendo. Lo ideal es seguir la guía y ser muy disciplinados. Ah, ten en cuenta que todo lo que aquí estoy diciendo, hay personal con papel y boli apuntando ideas para revender sus cursos y querer camuflarse como centros formadores. Si bien esto sirve para retratarlos... Lo, lo leo tal como lo escribí en su momento porque es lo que sentí. Si bien esto sirve para retratarlos, tampoco les vamos a decir todo lo que puedan seguir... O sea, todo para que puedan seguir engañando a los seres que quieren abrirse paso en este sector. Que a pesar de ellos es maravilloso y es agradecido. Dejad de copiar y empezad a crear. De toda esta información, y ya lo digo, y lo digo a las personas que estáis ahí apuntando y buscando ideas... Ah, dicho anatomía. Pues en el próximo curso voy a poner anatomía. En el próximo curso voy a poner fisiología. Tener la decencia un poco a la, la vista de decir... Si yo te cuento esto en este sentido... Cambia las palabras. Busca palabra, intenta crear palabras propias. Porque luego lo ponéis por internet y se ve... Y se ve lo mismo... Escrito de la misma manera. Y es tan evidente que... Es que ni, ni nos esforzamos. Aquí está la actitud. Aquí, se ve, aquí vemos nosotros la actitud de las personas. No hay ni un esfuerzo por poner en palabras propias, copiar y pegar, copiar y pegar, y esa ansiedad, esa ansiedad de qué voy a copiar, qué hacen estos, como Esa ansiedad porque debajo está vacío, porque no hay una... porque no somos terapeutas y no somos formadores. Si fuéramos terapeutas y si fuéramos formadores, estaríamos creando en vez de... y aportaríamos lo que nosotros hemos aprendido durante años y años haciendo... Nuestras terapias, nuestras formaciones, no la de otros. Si vas a copiar a alguien, solo vas a copiar la superficie, entonces solo vas a transmitir la superficie. Y por mucho que yo haga de estas pistas y lo pongas en las próximas formaciones, va a seguir faltando alma, va a seguir faltando el fondo. En ESFENA somos creadores de contenidos, elaboramos y desarrollamos las formaciones. Las presentamos incrementadas cada año y no recortamos. Es más, nos piden actualizaciones. Los alumnos saben que lo que yo estoy haciendo este año es superior a lo que hice el año pasado y al otro y al otro y al otro. ¿Por qué? Porque se va incrementando. A medida que yo voy incrementando lo que yo voy conociendo y voy sabiendo y por eso piden. Esta es una de las grandes diferencias. Otros recortan para inquirir ahí, para buscar a ver qué precio, o le dicen a un, a un alumno. Llama a preguntar a ver qué. Y luego te das cuenta que, que esa persona que te ha preguntado la ves por Instagram que ya está formada en lo que te ha preguntado. Entonces, ¿para qué me preguntas por una terapia si luego en el currículum de Instagram ya lo pones, se ve, se ve a ah, moverse desde el interés, moverse desde el corazón. De la misma forma, no todas las personas sirven para venir a formarse aquí y aunque pueda parecer un toque alto, es un toque de humildad. Hay una actitud, terapeuta, que somos responsables de lo que la gente de lo que la gente va a tratar. Si yo te acompaño a ser terapeuta, la gente que tú trates es mi responsabilidad haberte transmitido lo suficiente para, para que hagas ese proceso de acompañar, ¿vale? Somos profesionales originales y el único, hace, el único centro acreditado del Maresma para ejercer esta actividad. Y acuérdate y memoriza bien, somos profesionales, somos originales, y esfera, Mataro es el único centro acreditado para ejercer esta actividad. Ahora seguro que hay gente que saldrá corriendo a buscar la manera de acreditar su centro para dar o buscar ese prestigio. Bueno, después diremos que somos los fuimos el primer centro. que Y aparte que vamos innovando, tenemos más cosas que próximamente iremos enseñando... Y, que la gente, y compartiendo con la gente, porque al final se trata de compartir conocimiento. ¿vale? Ah. Somos y estamos para acompañar, para sentir, para decidir, opinar y aportar herramientas tanto a alumnos como a usuarios en su caminar. De lo que hagamos y cómo lo hagamos, con nuestra preparación, con nuestra intención y con nuestro corazón, somos responsables de lo que hacemos, de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Tanto para bien como para mal, porque las patatas que yo he sembrado son las que yo me voy a comer y las que yo me como son muy buenas. Igual que las zanahorias, igual que los tomates, igual que... A ver cuántos más pueden hoy decir esto y cuántos más podrán decir esto dentro de un tiempo. Ojalá alguno de estos centros reaccione gracias a, a, a esta información, a esta... A esta eh feedback, si quieres, y giran el chip y se dan cuenta de que o subimos el nivel o nos ponemos a un nivel más exigente, más... dejamos de engañar a la gente con pseudoformaciones recortadas de, de aquí y de allí, y le ponemos el alma en crear esas formaciones, en aumentarlas, en aplicarles nuestra pues nuestra práctica, ¿no? No, no seremos formadores sin haber ejercido, ¿no? Eh... <risa> O sí. Y no estaremos haciendo formaciones si no tenemos usuarios, ¿no? Entonces, pues así está en el sector. Si te gusta el kilomasaje, si crees que has hecho una formación de quilomasaje y tienes dudas, me puedes escribir, me puedes mandar un correo a mí, al personal david.esferamatoro.com. Y bueno. Podemos hacer un pequeño test y hacer una pequeña evaluación, tres, cuatro preguntas ya ves, es muy básico para saber en qué nivel real estamos. No pasa solo en el quiromasaje, pasa en la acupuntura, pasa en las flores de Bach, pasa en la aromaterapia, pasa en la reflexología. Que me gusta más decir reflexoterapia. No es lo mismo, lo mismo estamos en lo mismo, otro día haremos un vídeo hablando de los, las reflexoterapias. No es lo mismo un masaje en los pies, igual que no es lo mismo un masaje... ...y un quiromasaje o con una reflexoterapia. Si hay un fin terapéutico... ...se debe conocer cómo, hay, cómo funcionan los sistemas... ...del cuerpo. La fisiología. Si no sabes cómo funciona la fisiología del cuerpo... ...olvídate de que estás haciendo también una reflexoterapia. Simplemente haces un masaje de pis. Pero bueno... ...esto es harina de otro costal... ...y cuando tengamos un ratito iremos haciendo más vídeos... Sed responsables y verificad a los centros que vais, a las formaciones que vais, a los centros que habéis ido y a las formaciones que habéis ido. Porque, sobre todo, acordaos de esto: ¿dónde estaban los fisios? ¿dónde estaban los osteópatas? ¿dónde estaban los quiroprácticos? ¿dónde estaban los quiromasajistas? Cuando ya está en la extinta Escuela Ferrandis en Barcelona, entre otras, que hay dos, tres muy buenas. ¿Y dónde estamos ahora? Y porque ellos han hecho un proceso ascendente y nosotros no solo no nos hemos quedado, sino descendente. Y ahí está en la exigencia. Y antes de coger a cualquier persona que lo que quiere es un título para hacer, tocar un poco de amasar carne, pues vale la pena dar este punto de exigencia y de ser responsables y quien quiera pues que apriete y que dedique horas. Uh, ser terapeuta requiere dos inversiones muy grandes. Una es dinero, que es la de menos, y la otra es tiempo. Un tiempo que jamás te va a volver. Un tiempo que, si lo inviertes, mientras otros están cenando, se están divirtiendo, y tú estás hincando los codos, y eso es lo que te va a marcar la diferencia, pero es lo que te va a dar esa sensación de, de plenitud, de bienestar, y de la satisfacción de hacer lo mejor que sabes, porque dentro de ti sabes que ahí le has puesto todo, y... A los que os lo han regalado, lo sabéis que os lo han regalado. Y los que no tenéis el nivel de conocimientos... Ni anatómicos, ni fisiológicos, ni terapéuticos... Y que sois capaces, no sabéis ni la dirección de los fibras... Las, todas las fibras... O sea, como mínimo... Conocer todas las fibras superficiales... En cada músculo... Donde se insertan... La diferencia de una inserción y un origen muscular... Esto es más que básico. Si no tenemos esto, como he dicho al principio ser responsable. ¿De acuerdo? Ah, un abrazo muy grande y nos vamos viendo pues o por las redes o cuando quieras estamos aquí en el centro para compartir, para ayudarte o para debatir, si tienes esta perspectiva de, de el sector que estamos y por qué estamos aquí. ¿Vale? Chao.